Presentamos el editorial hoy titulado Más luces que sombras. El pasado lunes, el presidente Luis Abinader cumplió un año gobernando el país y como si se tratara de una contradicción, su primer año de gobierno está marcado por deudas, inflación y crecimiento. La estabilidad del precio del dólar cuando se esperaba todo lo contrario junto al incremento en la tasa de vacunación ha permitido que este proceso de recuperación y de reapertura de las actividades económicas sea mucho más acelerado que en otros países. Las sombras estarían en la deuda pública que sufrió un incremento de 16.2% en el 2020 con relación al Producto Interno Bruto, además del aumento de los precios de productos de la canasta básica y de los combustibles. El gasto público ha permitido cierto control de la pandemia y un retorno paulatino al crecimiento económico proyectado de un 7% para fin de año. Algunos economistas entienden que a pesar de las amenazas como presiones inflacionarias externas y ahora la peste porcina africana, el primer año de gobierno ha sido exitoso en el marco de las circunstancias económicas nacionales y mundiales. Como un barco golpeado por varias tormentas, el presidente Abinader se mantiene navegando cuando apenas ha recorrido solo una cuarta parte del trayecto. Esperamos que el barco pueda llegar a puerto sin mayores contratiempos y reconocemos que en el primer año de gobierno, a pesar de las adversidades, el presidente Luis Abinader tiene más luces que sombras. Hasta el próximo comentario.